Y el día de hoy vamos a estar hablando de los principales actores del mercado recreativo. Así es de que, comparte este video en tus grupos, dale like aquí al video de Facebook. Y si lo estás viendo por YouTube, también por favor suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like y comparte el video. Vamos a comenzar de, con este video rápidamente. Ya a, hemos hablado de este tema. <coughs> hemos hablado eh, en varias ocasiones de todo lo que tiene que ver con... Eh, el mercado recreativo de la marihuana. ¿Por qué? Porque es algo muy común, es algo que todos uh, que todos en el mundo eh, de algún modo lo hemos sabido, ¿no? Por alguna noticia realmente eh, eh, en nuestra historia moderna reciente, pues la marihuana junto con algunas eh, otras sustancias, pues han jugado un papel completamente relevante en, en, en toda la cultura este reciente moderna alrededor del mundo y principalmente aquí en nuestro país que es catalogado como uno de los principales productores de marihuana ilegal en el mundo entonces eh, si se fijan aquí dije el principal productor de marihuana en el mundo ¿no? entonces uh, vamos a estar hablando cuáles son pues esos uh, actores que, que, que son los que han estado definiendo la última historia, que han estado definiendo todo lo que está pasando alrededor de esta legalización que está sucediendo pues, a nivel global, que está sucediendo desde diferentes puntos de vista. Eh, la marihuana no distingue entre conservadores y liberales, la marihuana no distingue entre buenos y malos, la marihuana no, no distingue entre clases sociales. Entonces, es una lucha que se ha estado... Eh, manifestando alrededor del mundo desde diferentes puntos, desde diferentes trincheras y, y vamos a estudiar eh, en esta ocasión pues lo que son los principales actores de mm, del mercado recreativo entonces si conoces a alguien que le pueda interesar este video eh, compártelo por favor en tus grupos, dale like, suscríbete al canal por favor, aquí dejamos también el enlace like de suscripción, también si estás en YouTube por favor suscríbete, así si es de que vamos a ver quién es el principal actor en el mercado recreativo de la marihuana es una pregunta que, que pues vamos a contestar aquí, ¿no? También pueden estar pues ...haciendo comentarios, aquí abajo pueden hacer las preguntas que quieren acerca del tema... ...y el principal, pro, eh, co, eh, principal actor del mercado recreativo, pues no no son los activistas... ...no, no son los, los este, productores, los autocultivadores, ni, ni, este, ni los políticos, ni los legisladores... ...el principal actor del mercado recreativo de, de la marihuana... Este, ...ya te lo has de imaginar, ya por ahí lo has de estar pensando... ...te pido que compartas este video... ...y el primer actor... De, del mercado recreativo de la aún en México mercado ilegal de la marihuana pues es el consumidor aquí y en todas partes del mundo el principal actor del mercado recreativo de la marihuana pues es eh, el consumidor que si no hay una este, <coughs> demanda de producto pues no existiría la oferta que existe hoy en nuestro país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 manifestantes, ¿no? Hay muchas muchas personas que se están manifestando desde este punto de vista, pero en realidad si vemos en la actualidad desde que se comenzó la legislación o desde que se comenzaron a hacer estos pequeños avances legislativos pues no, no han logrado conseguir ningún objetivo real que beneficie al usuario o que beneficie al consumidor. Entonces aquí, este es el segundo, la segunda área o, la, o el segundo grupo de personas muy importantes que eh, están en el mercado recreativo. Principalmente son los dueños del mercado recreativo, los que ya están desde hace más de 35 años y ahora también vemos a distintos grupos de activismo en torno al mercado recreativo y digo en torno al recado mercreativo porque pues, se siguen buscando esas producciones con <coughs> altos contenidos de THC. Entonces, uh, también pues surgen movimientos alrededor del país, desde Tijuana, este, Oaxaca, Campeche. También han surgido movimientos muchísimos en Ciudad de México, eh, que, que es donde más fuerte se puede estar llevando pues, esta cultura. En Morelos también hay un, un muy buen movimiento ahí en Morelos, que, que gira en torno al mercado recreativo, puesto que, que hablan, hablan y promueven el uso y el consumo de la marihuana abiertamente este, y lo están haciendo pues de una forma <coughs> muy particular también, no, están buscando desde, desde el activismo social pues generar esa producción local ahí dentro de esa comunidad y está muy bien, ¿no? De debería de haber más comunidades como esta. También están este, los circuitos de autocultivadores, entonces ya bien, vamos a la lista, ¿no? Son los que ya son dueños del mercado, los número uno. Uh, los activistas que, que están en torno al mercado recreativo, algunos disfrazándole medicinal. Y ahora son el circuito de autocultivadores, porque también hay un circuito de autocultivadores que, que promueve el, el uso recreativo, que promueve el autocultivo, valga la redundancia, eh, de la planta y es algo que, que, que pues ha estado funcionando, no, también porque vemos muchos movimientos de autocultivo desde Torreón, en Nuevo León, hay muchos movimientos de autocultivo en Guadalajara, en Ciudad de México, en Tijuana todo lo Baja California, este, hay muchísimos, muchísimos movimientos de autocultivo, este, y ahí va la lista, ¿no? Entonces, esos son los número uno son los dueños del mercado, los número dos son los activistas, que también promueven el uso recreativo, la venta, la distribución, y que están pidiendo también, pues, que haya libre almacenaje, y libre aportación. Son muchas de las peticiones que tienen estos grupos de activistas. Ahora también están los grupos de autocultivadores, que muchas veces también están dentro de estos grupos de activistas. Hay autocultivadores que trabajan pues más <coughs> en la discreción, más en, en, en lo secreto. Y, y vamos también por todos los nuevos emprendedores y emprendedoras canábicas a lo largo del país, porque así como ustedes están viendo este canal, este eh, video que trata acerca de la marihuana recreativa, de los principales actores, pues hay más empresas, más instituciones que han estado haciendo difusión de la planta, eh, hay diarios, hay revistas, nosotros mismos pues tenemos nuestras revistas, eh, hay muchas, muchas que se han encargado de la difusión y surge esta nueva ola de emprendedores y emprendedoras canábicas, que están pues prácticamente... Eh, no, no, no son ni activistas ni autocultivadores, o sea, porque no son, no son aceptados en estos circuitos de autocultivadores, eh, pero también están dentro del, del, del mercado pues, irregular e ilegal de la marihuana actualmente en México, que hay otros países donde pues, ya se está legalizando y esos... Uh, pues todos esos medios que hemos creado en conjunto con más asociaciones, con más grupos, asociaciones, empresas, instituciones privadas y públicas que están promoviendo el uso o, o la defensa del uso de la marihuana, pues ha, ha surgido esta ola de emprendedores. Entonces, revisemos la lista de nuevo. Si hay eh, los que ya son dueños del mercado desde hace más de 35 años, eh, si son también todos los activistas que son el número dos, los auto circuitos de autocultivadores que son los número tres y el efecto de estos últimos tres son los emprendedores y emprendedoras canábicas porque ahorita a raíz de que se ha surgido la regulación y la desinformación pues han surgido muchísimos eh, emprendedores individuales en todos los estados esto lo podemos sondear, me van a decir tú cómo sabes esto, ¿no? esto lo podemos sondear por redes sociales cualquiera que se pueda empezar a meter allí a, a los a, a los grupos puede ver la cantidad de información la cantidad de productos que se están distribuyendo pueden ver la cantidad completamente uh, pues de emprendedores y emprendedoras canábicas que están ...pues siendo una pieza clave de esa nueva revolución... ...porque al principio cuando comenzó todo, to, todo este activismo... ...pues se, se veía un solo camino, se veían unos solos actores... ...y, y, y en realidad ya... Uh, ...para estos tiempos del 2022... ...pues ya vemos que si sí hay los que son los dueños del mercado... ...que son los número uno, los activistas los autocultivadores, los emprendedores y emprendedoras canábicas, y también vamos a pasar al quinto actor, que yo considero que va a ser uno de los más fuertes, que son las empresas uh, internacionales, las empresas principalmente que están ubicadas en, en Estados Unidos y Canadá, que tenemos aquí la cercanía, que tenemos aquí la vecindad con, con, con esta potencia canábica que es Estados Unidos, y, y prácticamente pues su... Su, su influencia en las legislaciones de los países más débiles eh, en cuestión de, de, de legislación, por ejemplo aquí la legislación es muy débil. Eh, tanto activistas como políticos, como, como empresarios, pues ha sido muy débil eh, cómo se ha actuado aquí en México. Hemos tenido que salir nosotros a gritar y muchos otros. Pero, pues, eh, ya, ya una vez que se está abriendo toda esta legislación, pues, hay decenas de personas, decenas, decenas de personas que están, pues, prácticamente eh, viendo, eh, pues, todo cómo va cómo va de esto de la legislación entonces las empresas gigantes las empresas grandes se van a estar acercando poco a poco y van a también ser parte de esto entonces ya son seis actores son las empresas gigantescas que son el número seis eh, los que ya son dueños del mercado desde hace 35 años los autocultivadores eh, los movimientos de activistas también los emprendedores y emprendedoras canábicas y estas empresas gigantescas que también se están sumando a esta regulación. Así es de que, eh, si, si están viendo también por dedicarse a algo que tenga que ver con, con el mercado recreativo, pues yo veo, por ejemplo, muy estéril la, la propuesta de que los pueblos indígenas o, o, o de que... Uh, las comunidades, los ejidos se, ve, se vean beneficiados de la siembra de marihuana, haciendo que eh, ya hay legislaciones, por ejemplo, en Estados Unidos lo cual les permite abastecer cierta parte de su demanda, el mercado local pues ya está abarcado por los actores que hemos, que hemos nosotros mencionado en este video, que son seis y, y pues puedes echarle ganas, ¿no? Si están en este mercado tienen muchísima competencia, si están en el mercado de promover y de sembrar la, la, la marihuana hay muchísima competencia, tienen mínimo seis actores que son com, com, competidores muy muy muy muy fuertes, así es de que, pues esperen el próximo video amigos, no sé si tengan preguntas, vamos a estar contestando, dice CCMP Strax, saludos desde la capital mundial de la guitarra. Club Cannábico Medicinal Purepecha Pecha, les mando un fuerte abrazo. Saludos, que siempre los veo por acá en los lives. Eh, saludos a Morelia Casas de Morelia. Eh, aquí Cannabis presente. Por acá está la liga también de la Comunidad Pablo Luna. así es de que si estás viendo este video en YouTube, por favor, eh, entra a Comunidad Pablo Luna, que es Luna.com. Así es de que vamos a estar pues leyendo más preguntas, creo que era la gente anda más a gusto en su dominguito, hoy se me ocurrió transmitir muy, muy temprano, este, pero aquí andamos, vamos a, a, a cumplir con ese objetivo de estar publicando y llevándoles esta información, eh, para los que van llegando, pues son seis los actores que están en el mercado recreativo de la marihuana, ilegal aún en México… Si tú estás en el mercado recreativo de la marihuana, también, como dice el dicho, entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Quien sea que esté en el mercado de la marihuana ilegal, pues está cometiendo un delito en este país, en este momento. ¿no? Entonces, si hay una legislación, si sí se está eh, avanzando, si sí hay todo, pero aún permanece ilegal la venta de, de, de cualquier eh, cantidad. ...mayor de 3% de THC... Eh, ...está completamente penalizado aún amigos... ...aunque la Suprema Corte diga lo que diga... ...aunque estén sucediendo lo que esté sucediendo en el Senado... ...que, que pues lamentablemente no es mucho... Eh, ...así es de que pues vamos a estar uh, llevándoles estas noticias... ...vamos a estar al pendiente de todo lo que está sucediendo... ...en este imperio floreciente de la marihuana legal... ...así es de que los que van llegando... ...compártanlo en sus grupos también por favor... ...vamos a estar transmitiendo a distintas horas... Hoy vamos a, a transmitir, hoy transmitimos pues esta hora muy temprano, que era más o menos 4.20 cuando comenzamos. Salud a todos los que ya fumaron y ¿por qué? Porque pues hoy tengo una reunión en la noche, siempre los lives los hago por la noche, así es de que si estaban esperando un live en la noche y no va a haber, tal vez... Sí, sí, sí, sí, si sí, tenemos la oportunidad, pues adelante, ¿no? Lo hacemos. Pero ya todas las personas que van llegando, por favor ayúdenme a compartir este video, suscríbanse al canal de YouTube, por favor, para que tengan las principales noticias de este imperio naciente de la marihuana. Les mando un fuerte abrazo. A ver, ah, vamos, a, acá hay más. Dice, José Refugio, saludos. Tien, es un... un... Es un fan destacado, José Refugio. Ahí tiene su insignia. Te mando un fuerte abrazo. Este. Sí, sí, sí. ¡Wow! ya llevas más de un año siguiendo la página, José Refugio. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, mi estimado. Me da un gran honor que, que se tomen el tiempo de ver estos videos. También vamos a leer todos los mensajes. Así de que. Morelia Casas, avanzando, parece que de rodillas. Ojalá y se estuviera avanzando de rodillas en el Senado, Amor y la Casa, y tendríamos algún avance, ¿no? Pero creo que no se está avanzando, creo que, que, que los intereses económicos y los intereses políticos de los mismos legisladores, pues son otros. Desde 2017, según empezaron, puro atole con el dedo, atole y con el dedo y sí, puro atole con el dedo ahorita con la, con la legislación, eh, dice Carlos Salcedo, ¿cómo puedo...? ...comprarle a Canamich cáñamo... ...vamos a... ...Canamich en este momento no te puede vender cáñamo... ...como tal... Este, ...estamos bajo un proceso de investigación donde estamos bajando a productos de plástico que ya próximamente me los van a entregar. Qué bueno, Carlos, que hiciste esta pregunta. Te agradezco muchísimo si no se me hubiera olvidado completamente. Eh, estamos mediante un proceso de, de investigación en, en Canamich, entonces es, es muy importante todo lo que estamos haciendo. Qué bueno que preguntaste porque eh, no, no, no se puede vender en este momento. Más bien estamos entrando a, a la parte... Eh, con, con esta investigación pues estamos entrando a la parte de generar un producto, ya aquí ya hemos visto en esta página como eh, el cáñamo que empezamos a procesar como un proceso de investigación, ya se transformó en los primeros plásticos con cáñamo completamente eh, eh, mexicano, ya eh, nuestro cáñamo ya está en esta fábrica que es con la que estamos trabajando próximamente le vas a poder comprar este cáñamo en forma de plástico ¿sí? entonces eh, vamos a, a a esperar un poquito más todavía estamos generando por ahí algunas sorpresas qué bueno que estén todos interesados en el cáñamo ese era nuestra, pri, nuestro principal objetivo ha sido y es que todo el mundo todo el mundo méxico todo el mundo se, se interese por el cáñamo industrial y, y por ahí les tenemos una muy bonita sorpresa próximamente. Este, eh, no sé si hay, haya más, más preguntas por acá. A los que están, pues compartan en sus grupos. Vayan a... a aquí abajito, compartan, suscríbanse a, a este canal. Suscríbanse acá en YouTube también les mando un fuerte, fuerte abrazo vamos a estar subiendo estos videos, estos lives tengo más o menos, ahorita tenía 20 minutos disponibles y aquí estamos les mando un fuerte abrazo saben que estoy en pie y al orden es cuanto mis estimados y queridos compañeros de aquí de este canal, nos vemos la próxima, nos vemos próximamente yo creo que mañana vamos a a, a subir otro videíto ya, ya en la noche, ahora sí vamos a, tra a transmitir en la noche, porque siempre transmitimos en la noche y hoy pues nos, nos metimos a transmitir 4.30. Este Carlos Alcedo, de todas maneras, mándame un mensaje, mándame un mensaje y, y te puedo dar cierta orientación en, en lo que estás buscando, y ya por ahí podemos hacer ciertas sinergias. Sale, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Aquí estamos en pie al orden, es cuánto.